El juez Llarena rechaza la entrega de Puigdemont y del resto de ex consejeros fugados. Retira las órdenes internacionales de detención y denuncia la falta de compromiso del Tribunal Alemán de extraditar al expresidente de la Generalitat solo por malversación si el Supremo condena a los procesados presos a más de 15 años de prisión Puigdemont no podrá volver a España sin ser detenido hasta noviembre de 2037. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena instructor de la causa del proces, ha dictado un auto en el que rechaza la entrega a España del expresidente de la Generalitat Catalana Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de schleswig holstein Alemania, es decir, para ser juzgado solo por un delito de malversación de caudales públicos pero no por rebelión o sedición. Yarena destaca en su resolución, la falta de compromiso, del Tribunal del Land Alemán con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español. Y estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la decisión marco sobre la Orden de Detención Europea OED, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea. El juez de la Sala Segunda, de lo penal, retira además las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra los ex consejeros huidos en Bélgica, Escocia y Suiza, Antonio Comín, Luis Puls, Merichel Serit, Clara Ponsatí y Marta Rovira. Sin embargo, contra todos ellos y Puigdemont se mantienen las órdenes nacionales de detención si pisan suelo español para ser juzgados por rebelión y barra o sedición y malversación. En el primer caso la prescripción del delito serían 20 años y si la pena máxima de prisión son 15 o más años. Asimismo, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha presentado un escrito ante la sala en el que solicita que se desestime la solicitud de modificación de las medidas cautelares acordadas y se mantenga la situación de prisión provisional sin fianza para las personas procesadas. El Ministerio Público considera en su escrito que las circunstancias que concurrieron para la adopción de esta medida cautelar no han variado en absoluto y se mantienen plenamente vigentes. Versión de Puigdemont. En su auto, el juez Llarena critica que el tribunal de Stleswig-Holstein llega a valorar en algunos extremos, a efectos de fondo, la declaración exculpatoria de Puigdemont. Y esa ponderación de su relato entraña, para el magistrado conferir un valor probatorio definitivo a su versión, pese a que la declaración no pueda confrontarse con el resto de fuentes de prueba recogidas en una extensa instrucción que el Tribunal de Ejecución desconoce, y sin que puedan someterse esas manifestaciones a contradicción con unas acusaciones que están privadas de las posibilidad de intervenir en el expediente de entrega. Yarena resalta que el tribunal alemán denuncia que no se aprecian en los hechos algunas de las exigencias típicas identificadas por su propia jurisprudencia, pero silencia que no ha reclamado a este instructor que le ilustre sobre aquellos extremos de la investigación que pudieran reflejar que si concurren esos elementos, y ello pese a que este tribunal, en escrito de 26 de abril de 2018, comunicó al órgano judicial de schleswig holstein que el relato, del auto de procesamiento en el que se Asienta la Euroorden, solo contiene los hechos que resultan de interés para el enjuiciamiento en España. Yarena señala que todas esas circunstancias, no solo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento. Asimismo, el juez sostiene que el tribunal alemán debió haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que, cuando existen dudas de interpretación de una norma de la UE, en este caso la aplicación de la euroorden, en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de posterior recurso judicial debido a su derecho interno, dicho órgano está obligado a formular la cuestión prejudicial al TJUE. El juez también hace referencia a la denegación de entrega acordada en Bélgica respecto a otros tres procesados en la misma causa que eran ex consejeros, Antón Comín, Luis Pulsimer y Chelserit. Recuerda que las autoridades belgas no aceptaron que el auto de procesamiento contra los tres tuviese la naturaleza ejecutiva que el ordenamiento jurídico español le atribuye, entendiendo así que no había una orden de detención nacional subyacente a la orden de detención europea. Así... La valoración sobre el alcance del auto de procesamiento, discrepa abiertamente de la indicación de suficiencia que trasladamos al Tribunal de Ejecución, despreciando el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico. Además de desconfiar de sus aclaraciones. Se muestran así inasumibles las objeciones formales expresadas en la resolución belga, reitera Yarena que en su auto retira también las órdenes de detención europeas e internacionales contra Camin, Pulsiserit, reclamados a Bélgica, así como las de Clara Ponsatí, que se encuentra en Escocia, y Marta Rovira, en Suiza.